8 ventajas de las casas ecológicas prefabricadas. 1. Rápida construcción. Debido a que gran parte del trabajo se ejecuta en la fábrica, la construcción en el sitio es mucho más rápida y eficiente. Además, el proceso de construcción en el sitio es más predecible, lo que reduce la cantidad de cambios y ajustes necesarios. La rapidez en la construcción de las casas prefabricadas ecológicas también significa que los propietarios pueden ocupar su hogar más rápidamente en comparación con la construcción tradicional. Esto puede ser especialmente útil para aquellos que necesitan una vivienda temporal mientras se construye su casa principal, o para aquellos que necesitan mudarse rápidamente por motivos de trabajo o familiares. En resumen, la rapidez en la construcción de las casas prefabricadas ecológicas es una de las mayores ventajas de este tipo de construcción. I'm yeah. not